Esto tiene que ver conmigo, ¿eh? entonces entre decidirte quedarte con los monos o irte con una chica, ¿eh? decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿eh? ¿Qué hacéis? ¿Os quedáis con los monos o os vais con la chica del guau? ¿A qué sí? ¿A que os vais con la chica del guau? Y a lo mejor no lo sabéis explicar. ¿eh?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 y, y ojo, si la gente se asombrara más, si la gente viera la luna, el sol, las bacterias, lo que somos con asombro, cuando viera esto tendría respeto, es que esto es asombroso, pero qué está pasando aquí, entonces en vez de verlo como ay vaya problema que tengo, ¿m? primaría el respeto, pero bueno, ¿sabes? pienso que nos falta, nos falta asombrarnos de lo que somos y que no